Troll, ¿qué haces en mi canal? No estabas en TV3XL, tú. Bueno, yo salí porque... Bueno, sí. Estás aquí por algo será. Saliste en el vídeo de la toalla invisible. Ay, en la toalla inútil. Porque tú... ¿Por qué sales en ese vídeo? Si normalmente tú sales en TV3XL. Te equivocaste de subir a vídeo en vez de subirlo al TV3XL ¿eh? Lo subiste en el otro No, no, eso eso no puede ser ¿eh? Eh, en tu canal Ah, no es culpa mía si te equivocas y subes un vídeo donde no toca, ja, ja, ja, ja. Eh? No, no Yo, yo ya tengo otro troll, ya te lo enseñaré aquí en los comentarios Ah, que no es eso Ah ¡Ah! ¿Ya tienes otro troll? Bueno, no importa, si, si más. ¡Ja, Y lo mejor. Tengo un troll argentino. Bueno, más que un troll es un bot porque... pone vídeos que no son suyos, por lo tanto, quizás no, ni, ni es humano ni nada, bueno. Estamos discutiendo sobre... sobre el español, que si yo soy español... Eh, si él es argentino, que yo soy catalán él discute sobre... Si, si yo discute, le dije... Akuna mátate! Porque él me dijo, mátate sin acento, bla bla bla. Y muchas cosas, y por eso... Bueno, él me discutió. Yo le respondí, y bueno. Nos montamos en una pelea que fla, flipas, ¿no? Así que troll, déjame en paz, que ya tengo un troll oficial. ¿Que no quieres que esté allí? Bueno, vale, te dejaré en paz, pero... Es que si no estoy en el otro, en el otro no puedo estar... Si... Sí, tengo 8 suscriptores, y de esos 8 suscriptores, dos son trolls, pues imagínate, haciendo cálculos, más o menos... El Rubius tiene 6 millones, aproximadamente un millón serían trolls. ¿Y sabes por qué me aburro? Porque ahora no puedo subir vídeos allí, a cambio, no puedo interrumpir el vídeo allí, porque si no final pongo eso esa coletilla, haciendo el experimento y pongo mi old troll al final del vídeo Bueno, que spam y otra cosa es... otra historia, pero... un millón de trolls para Rubius no puede ser por lo tanto, para mí tampoco puede ser en perspectiva en profundidad, en... ¿cómo se llama en esto? No puede ser... tantos trolls en un solo canal tan pequeño, así que... A ver mi experimento si ganáis menos likes o funciona mi técnica o no funciona. Así bueno, no te molestaré más por ahora. Ya tienes un troll, pues sé feliz con él. Tú te tienes que ir. <risa> Déjame en paz, no voy a ayudar. troll.